Chagatik. Eh, quiero agradecer la invitación a comparecer ante esta Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento Bajo. Para mí es un honor. Me gustaría, obviamente, poder hacer la comparecencia en euskera, que es una lengua que admiro, que respeto en su complejidad ¿no? y en su proyección, pero evidentemente la desconozco y, por lo tanto, voy a hacer mi comparecencia en ...en castellano, por la comprensión de ustedes... ...respecto a esta situación, nuevamente es carricasco, ¿no? Bien, a modo de introducción, señalar que la situación de Siria hoy... ...es mejor que la del año pasado... ...es mucho mejor que la de hace dos años... ...e infinitamente mejor que la de hace tres años, ¿no? Lo cual, evidentemente, contribuye a descomprimir... ...la situación de tensión que ha vivido esta región... ...esta región amplia de Oriente Medio... ¿no? ...la subregión de Oriente Próximo y ha contribuido también la mejora de la situación en Siria a descomprimir la tensión en una región más amplia, que es la que nos ocuparía a nosotros, que es la región euromediterránea. ¿no? Este cambio se debe a una serie de eh, modificaciones que se han ido dando, sobre todo en los dos últimos años, en los distintos factores que han determinado la crisis eh, siria. ¿no? La crisis siria, como bien explicaba eh, eh, el señor eh, Íñigo Martínez Zatón, eh, estalla en 2011, cuando se producen unas protestas eh, legítimas por parte de sectores de la población siria, vinculadas a distintos problemas de tipo socioeconómico, de tipo político, etcétera, etcétera, pero que son protestas que, además de ser sectoriales, que ser localizadas, carecían de un marco político que les pudiera dar una estructura y una continuidad. ¿no? E inmediatamente eso eh, fue cooptado ...por la hermandad musulmana, que es, digamos, una fuerza política en Siria de, de, de antiguo... ...y que con este ha protagonizado ya tres levantamientos armados en contra del Estado. El primero es del año 1964, con 500 muertos. El segundo es un levantamiento armado que va del año 1973 al año 1982, con 40.000 muertos... Y el tercer levantamiento sería este, de 2011, que, como digo, sin embargo, parte de protestas legítimas de parte de sectores de la población siria molestas con una serie de cosas, eh, digamos, vinculadas al gobierno. Obviamente, al convertirse en un conflicto armado, van a intervenir también potencias regionales y globales, cada una con sus propias agendas, que van a intentar hacer avanzar en el caso de Siria. Y en ese sentido decir eh, que, bueno, ha habido potencias que han salido fortalecidas de su actuación en Siria, en el ámbito regional, podríamos mencionar a Irán, por ejemplo, podríamos mencionar incluso a Turquía, que a pesar de tener una posición zigzagueante, eh, al final sí que está consiguiendo algunos de los objetivos estratégicos que se había planteado en la crisis de Siria, y desde el punto de vista global, obviamente, el gran vencedor es Rusia. ¿no? Rusia ha vuelto a la escena internacional, como actor internacional global, eh, ha vuelto para quedarse además, y ha vuelto a tener un peso que no tuvo ni siquiera en la época de la Guerra Fría en Oriente Próximo y Medio. ¿no? Bien, la parte medular de mi intervención va a estar referida sobre todo a la situación... Eh, a la situación de Siria. Ahí tenemos el mapa de Siria para que puedan ustedes ir situando una serie de cosas que yo voy a ir diciendo y me voy a referir sobre todo a lo que está ocurriendo en los últimos meses en el ámbito militar, económico, humanitario, político, <risa> diplomático, para finalmente dar una perspectiva de futuro. Por supuesto, eh, estoy abierto en mi condición de, de investigador universitario a cualquier cosa que ustedes eh, quieran profundizar después de eh, mi intervención. Como premisa de partida, subrayar que si bien la situación en Siria mejora, ni mucho menos Siria ha resuelto los problemas que están en el origen de la crisis. ¿no? Algunos de esos problemas, ya los he mencionado, son coyunturales y puramente internos, por ejemplo, la sequía, la retirada de subsidios que se da a partir del año 2007, la liberalización económica desordenada y desigual, que va a aumentar el índice de Gini, por ejemplo, en el caso de Siria, eh, de manera alarmante a partir del año 2008, etcétera, etcétera pero también hay en el caso de Siria otros problemas que son permanentes y de larga data, a uno ya me he referido, es el intento de la hermandad musulmana desde los años 40 en adelante de confesionalizar el Estado, quiero dejar aquí bien claro que el Estado sirio es un estado aconfesional, que no laico, por cierto, es un estado confesional que no laico, y se enfrenta a un grupo eh, minoritario pero poderoso que quiere confesionalizarlo, y como he dicho, no es primera vez que lo intenta, ¿no? Y por cierto, también, dada la posición geográfica de Siria que hemos visto en el anterior mapa, pues eh, Siria está en un cruce de caminos, históricamente, tanto desde el punto de vista... Eh, ...comercial, como desde el punto de vista militar, eh, como desde el punto de vista del tráfico de hidrocarburos... ...que hace que eh, Siria, digamos, sea una pieza relevante en todo lo que es la actuación de las potencias regionales. Desde una perspectiva militar, decir que en Siria se ha pasado de diecisiete grandes frentes militares que hubo a 2016 a solo dos... El primero de esos dos frentes que quedan activos en Siria es el Frente de Idlib, en el noroeste eh, de Siria, en la frontera con Turquía, noroeste, el Frente de Idlib, que es un frente en el cual se está cumpliendo, cumpliendo de manera irregular el acuerdo de desmilitarización que se alcanzó en Sochi en septiembre pasado. ¿no? Hay grupos que actúan en Idlib, que han entregado parte de su armamento pesado y otros, sin embargo, no lo han hecho. ¿de acuerdo? Por eso mismo, al no haber entregado todos el armamento pesado, de acuerdo a lo que se planteaba en el Acuerdo de Sochi, sigue habiendo escaramuzas en las zonas limítrofes eh, entre las que controla el Estado sirio, la fuerza del Estado sirio, y las que controlan los grupos armados. Cuando hablamos de grupos armados en Idlib, tenemos que hablar de dos coaliciones. Una es Hayat Tahrir el-Sham, que es básicamente eh, Jabhat al-Nurra, que es la marca de Al-Qaeda en Siria, con algún grupo adicional. Y eh, el segundo grupo armado o coalición de grupos armados que actúa en la provincia de Idlib es el llamado Frente de Liberación Nacional, que es un grupo vinculado, digamos, eh, políticamente a Turquía, en el cual operan restos del antiguo ejército sirio libre, restos de la milicia al-Sham, islamista, o fuerzas como Nureddin al-Sinki o el partido turcomano, ¿no? De estos dos grupos, el que es más proclive a cumplir con el acuerdo de Sochi de desmilitarización es el Frente de Liberación Nacional, eh, mientras que la otra coalición vinculada a Yabat al-Nurra es mucho más refractario y por ahora no ha entregado armamento pesado, lo cual hace que constantemente haya escaramuzas. Sin ir más lejos, ayer, por ejemplo, en la zona limítrofe entre Idlib y Alepo eh, hubo combates. ¿no? En todo caso, eh, a pesar de estas escaramuzas, el corredor humanitario de Abu Dujur aquí se planteó la cuestión humanitaria que es muy importante en el caso de Siria se mantiene abierto, es eh, un, una zona eh, al oeste de la provincia de Idlib y el, al este perdón y por allí están saliendo todas las semanas civiles que van de las zonas controladas por los grupos armados a las zonas que controlan el Estado. ¿no? Eso es positivo porque permite de alguna manera descomprimir la situación. A mi juicio yo creo que el frente de Idlib se va a resolver por una combinación de evacuaciones de civiles, por este paso de Abu Dujur que acabo de mencionar, combates, ¿no? y acuerdos de desmilitarización e incluso de reconciliación nacional, a los cuales me referiré más adelante. En todo caso, Idlib no tiene la capacidad de contaminar al resto de Siria, donde la situación se ha normalizado y se ha pacificado. En el 84% del territorio sirio hoy no hay combates. ¿no? ...e no tiene capacidad para eh, contaminar al resto de Siria. Sí tiene, sin embargo, capacidad de contaminar al segundo de los frentes que queda abierto... ...que es el frente del eh, noreste de Siria. ¿no? Me refiero a zonas limítrofes con Irak de las provincias eh, de Hasaka y de El ¿no? Allí actúan las llamadas fuerzas democráticas sirias, que son fuerzas kurdas apoyadas por Estados Unidos pero también con presencia de algunos otros grupos armados, por ejemplo, restos del Ejército Sirio Libre, que forman parte de esa coalición Fuerzas Democráticas Sirias, eh, actúan las fuerzas regulares del Estado Sirio y actúan también los restos o remanentes del autodenominado Estado Islámico, que no Daesh, Isil o Isis. Si quieren, más adelante podemos entrar a esa cuestión de la precisión terminológica. Por cierto, que la semana pasada la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, eh, alertaba y advertía sobre eh, los asesinatos de civiles que los restos de las fuerzas del Estado Islámico están cometiendo sobre personas civiles que ayudan tanto a las fuerzas democráticas sirias apoyadas por Estados Unidos como a las fuerzas del Estado que siguen combatiendo a esos remanentes eh, del Estado Islámico. ¿Por qué decía que el frente de Idlib y el frente mmm, del eh, noreste de Siria está conectado? Porque a medida que se descomprime el frente de Idlib, Turquía lo que está haciendo es sacar combatientes de Idlib e inyectarlos en el noreste de Siria. Y esta cuestión es muy importante. Turquía ya ha dejado claro que no va a permitir ningún tipo de cantón, autonomía o institucionalización eh, de poder administrativo eh, kurdo en la zona eh, del noreste de Siria. Por cierto, una zona que no es, eh, digamos, homogéneamente kurda y donde hay kurdos sirios y kurdos no sirios. Podemos volver más adelante a esta cuestión. Respecto a la situación económica, y como he podido apreciar este verano en, en Siria, donde estaba haciendo una investigación para un segundo, un siguiente texto, la situación ha mejorado ...pero la situación sigue siendo muy difícil... ...la situación económica diaria de los sirios es muy dura... ¿no? ...para que ustedes hagan una idea... ...el sueldo medio en Siria son 70 euros... ...y normalmente hay familias que tienen que hacerse esos 70 euros... ...con dos o tres empleos... ¿no? Eh, ...la situación es, es, es dura... ...pero digamos ha habido mejoras... ...por lo menos en lo que tiene que ver con la distribución de alimentos... ...ha mejorado porque se han reabierto las carreteras y eso permite... Eh, ...reanudar la actividad comercial, ¿no? Volviendo al costo económico eh, de la crisis Siria... ...pensemos que en Siria los daños superan los 250.000 millones de euros. Seguramente desde una perspectiva eh, tanto de Euskadi... ...como del Estado español en general o de cualquier país de la Unión Europea... ...bueno, es una cantidad importante pero no excesivamente relevante. 250.000 millones de euros representa tres veces el Producto Interior Bruto... ...que tenía Siria antes de la crisis. ...que eran unos 70 y pico mil millones de euros. Hoy el Producto Interior Bruto de Siria son 52 mil millones de euros eh, al año. Tendría que dedicar Siria cinco años todo su Producto Interior Bruto para eh, paliar los daños que se han producido. ¿no? Otro dato, la inflación está por encima, encima del 26%, etcétera, etcétera. Entonces, desde la perspectiva económica, la población siria sigue sufriendo las consecuencias... ...que también tienen que ver con un embargo... ...económico que se impuso en 2012 por parte de Estados Unidos y también de la Unión Europea, etcétera. Pero también hay signos positivos que apuntan hacia la reconstrucción. En el caso de las ciudades, por ejemplo, se ha recuperado el servicio de electricidad, agua, telefonía e internet... ...que se presta con normalidad las 24 horas del día. No así en las zonas rurales, ¿no? En las zonas rurales de Siria esos servicios básicos no se han eh, recuperado, ¿no? Cuando me refería antes, por ejemplo, a eh, la reanudación de la actividad comercial, esto tiene que ver, o está directamente relacionado con el cambio en la situación militar. Al apagarse los frentes, las carreteras se han abierto. ¿no? Hay una película que se ha estrenado hace poco, es una película siria que se llama Minhala Bilal Dimashk, de Alepo a Damasco, ¿no? que refleja el viaje eh, de Alepo a Damasco en el año 2014 ...que se podía tardar siete u ocho días en hacer los 350 kilómetros. ¿no? Hoy la carretera entre Damasco y Alepo está abierta y se hace en el tiempo que se hacía anterior a la crisis. Y eso ha permitido reactivar los mercados y al menos hay abastecimiento que los precios sigan siendo eh, altos. ¿no? Cuando hablamos de apertura de carreteras tenemos que hablar también de la reapertura de las carreteras... ...que llevan a los pasos fronterizos y eso es muy importante. Los cuatro pasos fronterizos entre Líbano y Siria están abiertos, ¿vale? y por allí además están volviendo los refugiados, como voy a indicar más adelante, a un digamos ritmo mucho más elevado del esperado. A mediados de octubre de este año se reabrió el paso fronterizo de Nasib, que comunica eh, Jordania con eh, Siria a la altura de Damasco y que es el corredor más importante para el tráfico de bienes eh, entre el Golfo Pérsico y el Mediterráneo. Ese paso fronterizo de Nasib estuvo tres años cerrado porque estuvo en manos de eh, Jabhat al-Nusra, la marca de Al-Qaeda en, en Siria. ¿vale? Por otra parte, eh, Siria e Irak firmaron el mes pasado un acuerdo para la reapertura del paso de Al-Bukamal, ¿no?, eh, que va a permitir también la reapertura de las vías comerciales entre Siria e Irak y el Mediterráneo. Yo creo que esas son buenas noticias desde el punto de vista económico y que también reflejan un poco la consolidación de la situación militar en el terreno. Hay otro paso que en realidad no es un paso fronterizo, que es un corredor, que es el de Cuneitra, ¿m? que comunica el golán ocupado por Israel con el resto de Siria que también estuvo tres años cerrado porque estuvo ocupado por Jabhat al-Nurra, la marca de Al-Qaeda en Siria, y ha vuelto a ser reabierto y han vuelto los cascos azules de Naciones Unidas. ¿no? Eso es importante porque la población siria del Golán ocupado ha podido volver a ir al médico a Damasco, a la universidad, o a exportar manzanas y naranjas, que es lo que suelen producir en esa zona. ¿no? Por tanto, de alguna manera, vemos que eh, hay una reapertura de, de vías comerciales y esto también tiene una reper, repercusión en el plan humanitario. Cito aquí cifras del gobierno libanés. En el año 2018 que está a punto de acabar 200.000 sirios han regresado del Líbano a Siria, de acuerdo? Todos los viernes, por ejemplo, se organizan convoys, y es fácil verlo en cualquiera de los pasos fronterizos, Arida, mesna, eh, Dabusilla, eh, se organizan convoys de coches, eh, camiones, eh, autobuses, con gente que regresa eh, a Siria desde Líbano, y es importante, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, la cifra que da ACNUR, pues claro, cuando el gobierno libanés negocia con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados presupuesto para mantener a los refugiados sirios en Líbano, hay un tira y afloja respecto a las cifras. ¿no? El gobierno libanés hablaba de millón y medio y ACNUR hablaba solo de un millón. Claro, eso eh, digamos, hacía que eh, la factura fuera más barata. Si cruzamos las dos cifras, la cifra que nos da ACNUR y la cifra de retornados que ha dado el gobierno libanés la semana pasada por boca de su ministro de Exteriores, Hoy en Líbano habría 800.000 refugiados sirios, lejos del millón y medio, digamos, que se ha planteado en términos eh, generales eh, los últimos años. Yo creo que ese es un cambio importante que se puede percibir, ¿no? Si uno va, por ejemplo, hoy a barrios despoblados hasta hace muy poco tiempo de la ciudad de Homs, una de las más castigadas por el conflicto. Me estoy refiriendo a barrios como Hamidille, Babhut, Bustan -Diwan, Al Alwaer, ¿no?, hoy ya hay un retorno entre el 35% y el 40%. Está volviendo la gente y está volviendo a un paso, eh, digamos, más rápido que el previsto. Ocurre algo parecido en zonas de Damasco, por ejemplo en Moadamilla, en Daraya, en algunas zonas de la Gota Oriental, que a ustedes les sonará, porque ha sido una de las eh, últimas zonas, digamos, recuperadas por el Estado en la primavera pasada, o en los barrios del, del este de, de Alepo, ¿no? Por cerrar esta cuestión del regreso de los refugiados... Vuelvo al paso fronterizo de Nasib que comunica Jordania con Siria y que fue reabierto en octubre. Esta misma semana el gobierno jordano ha anunciado que 30.000 refugiados sirios han vuelto a Siria definitivamente por el paso de Nasib desde mediados de octubre ahora. ¿vale? Yo creo que eso es, es importante ¿no? y si le sumamos digamos, los que están volviendo por uh, los aeropuertos internacionales, Siria tiene cuatro aeropuertos internacionales, ahora hay tres abiertos, Camisli, Latakia y, y Damasco. Esos no se cuentan, pero por ahí está volviendo mucha gente. Pensemos que el aeropuerto de Damasco, que estuvo intermitentemente cerrado durante la crisis, hoy está reabierto y tiene conexiones con Teherán, Ereván, Kuwait, Emiratos, Muscat, Jartum, Bagdad, en fin, etc. ¿no? Voy a la cuestión política. ¿Cuál es la situación política actual de Siria? En noviembre pasado, el presidente Al-Assad hizo un cambio de gabinete, Ustedes saben que el sistema sirio es parecido al francés, es decir, hay un jefe del Estado que tiene competencias, digamos, ejecutivas también. Igual que en Francia, es el presidente de la República el que puede disolver el gobierno, ¿no? No es una competencia parlamentaria. O puede introducir cambios en determinadas carteras ministeriales y esto ha hecho, ¿no? El mes pasado se ha nombrado nuevo responsable de las carteras que tienen que ver con la reconstrucción, básicamente lo cual nos indica que, de alguna manera, el Estado sirio ha entrado en modo reconstrucción. Se han cambiado los ministros de Obras Públicas, Aguas, Comercio, Turismo, Transporte y Telecomunicaciones, a los cuales se les ha asignado la prioridad la prioridad de agilizar la legislación que permita, digamos, eh, favorecer la reconstrucción con los escasos, escasos y limitados recursos que tiene el Estado y, por otra parte, combatir la corrupción. La corrupción que estuvo... ...entre una de las causas importantes del comienzo de la crisis siria, ha vuelto a aflorar. Porque en este proceso de reconstrucción, en que se vuelven a pedir licencias de construcción de obras, etcétera, el problema ha vuelto a estar ahí. En ese cambio de gabinete, a mí me interesa destacar una cuestión muy importante. Eh, se decidió que el provisional Ministerio de Estado de Asuntos de Reconciliación Nacional que se fundó a finales, o se, fue, se formó a finales del año 2011, deje de ser ministerio para pasar a, a ser una agencia permanente del Estado sirio. Insisto, no puede parecer menos una agencia que un ministerio, ¿sí? pero el ministerio, digamos, tenía un carácter provisional, no tenía dotación presupuestaria y el ministro tampoco iba a todos los consejos de ministros. Ahora eh, se le ha asignado carácter de agencia estatal, ...para asuntos de reconciliación nacional, con presupuesto propio y funcionarios propios. Y eso es muy importante y muy relevante, porque esa cartera, entonces ministerial, ahora agencia... ...la llevaba un connotado opositor interno, Ali Haidar, de confesión ismailí, por cierto... ...que desde el principio eh, planteó que el Estado no podía desconocer... ...que muchas de las personas que se habían levantado contra el Estado, incluso por las armas tenían quejas legítimas que debían ser atendidas y que el Estado debía dar una solución. Los procesos de reconciliación nacional, a los cuales, si ustedes quieren, me puedo referir más adelante porque combinan elementos muy propios de la cultura siria, como shaf karam eh, honor y dignidad, con un elemento de poder licuado que hay en Siria. En Siria, que es un Estado joven del año 1946, hay muchas digamos, autoridades que no son autoridades estatales, pero que tienen mucho peso y que han servido para lanzar estos procesos de reconciliación nacional y que han permitido pacificar zonas, pero también resolver cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, secuestros, desapariciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que esa cuestión es muy importante. ¿no? En definitiva, desde una perspectiva político-administrativa, está claro que en Siria las cosas no van a ser como eran antes de 2011, ¿vale? entre otras cosas porque el Estado, quizás por la fuerza de los hechos o forzado por los propios hechos, viene operando una serie de cambios importantes dentro del régimen político sirio desde el año 2011. Enumero algunas. Primero, la amnistía a presos políticos en abril y noviembre del 2011, incluidos presos políticos islamistas que habían tomado las armas antes de 2011. El caso más emblemático es el de Zahran Alush, que ustedes habrán oído hablar de él en la prensa, porque era quien creó un califato en la gota oriental, en la zona este de Damasco. Segundo, amnistías sucesivas a quienes tomaron las armas a partir de 2011. Todo esto en el marco de los procesos de reconciliación nacional. Tercero, la resolución de los expedientes de muchos conscriptos que durante el conflicto armado no se presentaron en filas. ¿no? Eso incluye la convalidación del servicio militar en filas por otros servicios que se han prestado al Estado. Eso también ha servido para descomprimir de alguna manera la tensión. Cuarto, y muy relevante, en mayo del año 2012 el Estado sirio, en mayo del año 2011, perdón, el Estado sirio concede la nacionalidad siria a 287.000 kurdos de origen no sirio ...que habían llegado a Siria a partir del año 1945, procedentes tanto de Irak como sobre todo de Turquía. ¿no? Esta era una reivindicación histórica de los kurdos sirios, el que se pudiera conceder la nacionalidad a esos kurdos de origen no sirio... ...que habían llegado a Siria y que al no tener nacionalidad, incluso habiendo nacido en Siria, no podían, por ejemplo, ir a la universidad podían estudiar la educación básica y el instituto porque bastaba con un certificado de nacimiento pero no podían ir a la universidad no podían abrir un negocio no podían tener carnet de conducir etcétera el estado pactó con los kurdos entonces en fecha tan temprana como mayo de 2011 cuando ya se había militarizado la situación en siria concediendo la nacionalidad a los kurdos sirios y llegando a un acuerdo de seguridad en el norte ...este de Siria, ¿no? Se llegó a un pacto para repartirse las tareas de seguridad, ¿no? Esas negociaciones con los kurdos se mantuvieron e incluso eh, se llegó a un, a un principio de acuerdo... ...que finalmente no prosperó para que los kurdos presentaran candidaturas en las elecciones municipales... Eh, ...de septiembre pasado en Siria, ¿no? Que se celebraron ya de acuerdo a la nueva constitución de 2012 y a la nueva ley... ...de administración local, que aumentaban un 10% los municipios... ...con el ánimo, digamos, de descentralizar de alguna manera el poder. Finalmente los kurdos decidieron no presentarse a, a esas eh, elecciones... ...pero yo creo que, digamos, los kurdos han eh, conseguido bastantes cosas... ...del estado a lo largo de estos, de estos años. Quizás es a partir de 2016 cuando tienen, eh, a partir de la influencia de Estados Unidos... Uh, ...menos uh, capacidad de compromiso con el Estado sirio... ...pero creo que se han sentado bases para resolver problemas históricos... ...como el que he referido uh, de la cuestión de la nacionalidad. Quinta cuestión que se ha hecho en estos años... ...la aprobación por el Parlamento sirio... ...y el referendo en referéndum de la Constitución de 2012... ...obviamente con la ausencia de, de muchas personas del censo electoral... ...porque no estaban, ¿no? Eh, el caso es que la nueva constitución de 2012, que es por la que se rige Siria ahora, refuerza una cuestión que a mí me parece esencial, que es el carácter aconfesional del Estado. Y vuelvo a repetir esta idea. En Siria el Estado nunca ha sido un Estado laico, el Estado ha sido aconfesional, pero en la práctica se desempeña como un Estado multiconfesional, es decir, reconoce a todas las confesiones que hay en Siria el mismo valor, independientemente del peso numérico que tengan. La Constitución de 2012 refuerza esta cuestión y plantea que la Sharia en ningún caso puede ser la ley fundamental o inspiradora del derecho en Siria. Esta cuestión es clave. Y la otra cuestión clave de la Constitución de 2012 es que se garantizan las propiedades por parte del Estado de todas las confesiones religiosas. Obviamente esto choca con el plan de mínimos eh, de la hermandad musulmana. ¿no? Esa nueva constitución también elimina el carácter hegemónico que no único del partido Ba'z. En Siria jamás ha habido un régimen de partido único, nunca, para entender un poco el régimen político sirio, y estoy hablando desde el punto de vista de la teoría política, ¿no?, eh, el modelo más parecido es el que existía en México desde el año 1938, desde la época del general Lázaro Cárdenas, hasta el año 2000. Había un partido hegemónico, el Partido Revolucionario e Institucional, pero en un partido único. En Siria siempre ha habido varios partidos y el único partido que ha estado excluido desde el año 1966 es la hermandad musulmana, porque se había sublevado contra el Estado en 1964, ¿no? El eliminar en la Constitución del, de 2012 el carácter hegemónico que no único del partido Baza ha permitido que otros partidos ya existentes eh, ganen peso, ganen peso social. caso del Partido Social Nacional Sirio, el Partido Comunista, el Partido Druso o la creación de nuevos partidos de oposición interna como el Frente Popular para el Cambio y la Liberación o el Partido de la Voluntad Popular. Varios de esos partidos han obtenido escaños en las elecciones al Parlamento del año 2016, donde además ha aumentado considerablemente la representación eh, de eh, independientes. ¿no? Es decir, en el, el Parlamento sirio no solamente está el partido Baz, hay otros muchos partidos y hay independientes. Eso ha permitido, por cierto, que el año 2017 se diera una situación inédita, ¿no? Una moción de censura en la cual el Parlamento eh, destituyó a la presidenta del Parlamento, eh, una mujer musulmana suní, miembro del partido Bas, Jalila Haddad Bas, que fue sustituida durante tres meses por un independiente y eh, después, cuando ya se eligió un nuevo presidente, ha sido sustituida por un cristiano siriaco de Hasaka, por cierto, eh, ...del noreste de, de Siria, ¿no? eh, Cambios, entonces, importantes... ...desde el punto de vista de la Constitución... ...me referí también a los cambios en la ley... Eh, ...municipal... ...cambios políticos con la incorporación... ...de ministros de oposición interna... ...al gabinete, quiero destacar aquí... ...dos casos, el caso del... kurdo suní de origen no sirio... ...porque la familia de Kadri Yamil... ...es de Diyarbakir, que está en Turquía... ...comunista y fue nombrado en mayo del año 2011 ministro de Economía, un cargo que ejerce durante dos años. Hoy es el líder del mayor partido de la oposición en Siria, el Partido de la Voluntad Popular, ¿no? Y el otro opositor importante, que ya lo he mencionado aquí, es el Ismaili Ali Haidar, que es el que lleva la cartera de Asuntos de Reconciliación Nacional, ¿no? Dentro de la cuestión política no quiero dejar de mencionar el papel que ha cobrado la mujer o el peso que tiene la mujer hoy como consecuencia del conflicto. ¿no? Eh, en Siria la situación de la mujer era mucho mejor que la situación de la mujer en la región. En Siria las mujeres votan desde el año 1946, que son las primeras elecciones. Por supuesto las mujeres conducen en Siria, conducen coches en Siria las mujeres van a la universidad, las mujeres forman parte de las fuerzas armadas, hay una hay una general de brigada en las fuerzas armadas, no es de ahora, en fin. Pero digamos la guerra ha permitido que las mujeres tengan un protagonismo todavía mucho mayor que se está notando en la presión legislativa, ¿no? Yo pude entrevistar en, en agosto a la, a la ministra de Asuntos Sociales y Trabajo, la musulmana suní feminista Rima Al Kadri, ¿no? y que me decía que las conquistas que las mujeres han obtenido a lo largo de este conflicto, como pasó, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Las mujeres empezaron a ocupar puestos que antes no ocupaban, ¿no?, porque los varones estaban en el frente, y ella lo tiene muy claro, tiene muy claro que no, digamos, se va a dar un paso atrás en eso, y el Estado ha venido a asumir de alguna manera esa, esa realidad que es eh, importante, ¿no?, y voy cerrando los cambios políticos que han, se, se han producido. ¿no? Hay uno muy relevante que ustedes habrán leído en la prensa, la modificación de la ley 10. La ley 10 era la que permitía eh, reclamar la propiedad de una vivienda ¿no? en zonas que iban a ser reconstruidas. ¿no? El primer borrador legislativo daba apenas 45 días para reclamar una vivienda. Obviamente esto no tenía... Eh, eh, ninguna posibilidad de ser efectivo porque en muchas zonas los registros eh, de bienes inmuebles habían sido quemados eh, etcétera, etcétera la presión parlamentaria dentro de Siria, pero la presión también de organizaciones como Human Rights Watch o de Amnistía Internacional han permitido que se aumente a 15 meses el plazo para que alguien pueda reivindicar la propiedad de una vivienda, yo creo que eso eh, también es importante ¿no? y por último en estos ocho años de conflicto en Siria, el Estado ha tenido que dar carta de naturaleza a lo que es la sociedad civil. En Siria hoy operan 1.200 ONGs, muchas de ellas están vinculadas a las distintas iglesias cristianas, a las distintas ramas del Islam, y en muchas de ellas, hace apenas unos días atrás hablaba con... Un, un experto en la oposición siria, y, y él decía que muchos de los activistas sirios de la primera hora, pero que no tomaron las armas, hoy están trabajando en las ONGs, ¿no? Y eso es importante, eh, digamos, para lo que viene en Siria. Yo creo que estamos, digamos, en, en un escenario distinto. Respecto al plano diplomático, que creo que a esta comisión le puede interesar, el hecho más importante se ha producido hace unos días cuando el Parlamento Árabe, por mayoría absoluta, ha instado a la Liga Árabe a readmitir a Siria como miembro de la misma. Siria fue el país fundador de la Liga Árabe y fue, digamos, suspendida su membresía de la Liga Árabe a finales del 2011. ¿no? Eh, hay, digamos ahora, una, una recomendación del Parlamento Árabe para que Siria vuelva a la Liga Árabe y, de hecho, el secretario general de la Liga Árabe ha dicho que eso se va a producir ...muy pronto, ¿no? En segundo lugar hay que mencionar eh, la vuelta a Damasco de la actividad diplomática de Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Si tú o ustedes van al barrio de Abu Rumman, en Damasco, que es donde están las embajadas... ...la embajada de Emiratos Árabes Unidos está siendo refaccionada, pintada y arreglada... ...ya hay un eh, diplomático emiratí de alto rango que está funcionando, no con cargo de embajador pero anuncia una vuelta ¿m? de los países del Golfo a Siria, lo cual es eh, importante. ¿no? Desde la perspectiva puramente del, del régimen político sirio, ellos tienen claro que no va a ser excesivamente difícil recomponer las relaciones con los países del Golfo, a pesar de que hayan sido los más activos, ¿eh? Eh, digamos, por ejemplo, en el apoyo a los grupos armados, etc., por dos razones. Una, el pragmatismo. ¿no? Saben que en juego hay... Eh, digamos muchos contratos que tienen que ver con la reconstrucción y dos porque la toma de decisiones en las autocracias del Golfo es muy sencilla basta que eh, quien mande ahí decida retomar eh, la acción diplomática y se va a retomar ¿no? Eh, entonces, eh, desde el punto de vista de la diplomacia siria, esa vía con los países del Golfo creen que lo tienen más o menos ya encauzado, sobre todo por lo que acabo de decir de la Liga Árabe tienen obviamente encauzada la relación con sus socios estratégicos, que son Rusia, Irán, China, Argelia, Armenia, Irak, Líbano, en menor medida India y Sudáfrica, y ahora lo que queda es un poco recuperar la relación con Estados Unidos y los países de la Unión Europea. En ese sentido, cuando uno habla con, digamos, responsables diplomáticos sirios, ellos tienen claro que eh, no va a ser un proceso en bloque, es decir, que va a haber digamos, eh, procesos bilaterales y escalonados de vuelta, digamos, a la normalidad o, o al menos a retomar las relaciones diplomáticas, ¿no? Por parte europea funcionan hoy en Siria a pleno rendimiento las embajadas de República Checa que además representó o ha representado los intereses de Estados Unidos todos estos años Austria, Hungría y Rumanía como dato para esta comisión, decirles que Italia acaba de designar un eh, diplomático de alto rango con 20 años de carrera para trabajar en calidad ya de ministro consejero en la Embajada de Italia en eh, Siria. No supone una vuelta, a un, una normalización absoluta de las relaciones, pero supone un paso. Y lo mismo que les decía... Si usted quiere ver cómo se está moviendo la cosa, se da una vuelta por el barrio de Aburrumán en Damasco y otra de las embajadas que se están refaccionando es la de Grecia, ¿no? Se espera, por tanto, que puedan ir reabriendo otras embajadas, sobre todo para atender la presión, en muchos casos, de las propias empresas de algunos de estos países que quieren, de alguna manera, participar en eh, la reconstrucción, ¿no? La economía siria obviamente está destrozada, no es una economía grande ni es una economía autosuficiente como para eh, acometer la reconstrucción por sí misma y por tanto se plantea que hay eh, sectores, sobre todo el turismo, la agricultura, las energías renovables, donde necesitarán eh, de otros. Si hablamos del Estado español, por ahora fuentes diplomáticas sirias y Españolas, que no puedo citar, obviamente, eh, bueno, de alguna manera plantean que el primer paso del deshielo podría ser la reapertura del Instituto Cervantes en Damasco. Eh, es cierto que todos estos años, sobre todo de 2014 en adelante, han estado viajando a Siria eh, agentes de inteligencia de países eh, europeos, ¿no? eso se ha hecho con cierta normalidad, eh, y lo novedoso es que han empezado a ir, sobre todo el último año, delegaciones de parlamentarios, delegaciones de alcaldes, etcétera, etcétera, digamos, desarrollando algún tipo de diplomacia en, en otro nivel. ¿no? Eh, en Siria, digamos, ellos, los, las autoridades sirias, creen que, insisto, se va a plantear un deshielo escalonado y. más bien bilateral. ...en lo que es el retomar las relaciones diplomáticas... ...pero creen que la mayoría de los países terminarán... ...actuando por una cuestión de pragmatismo... ...porque citando aquí a don Jesús Núñez Villaverde... ...que compareció en esta misma comisión... ...la victoria militar del Estado sirio... ...si sí era evidente en febrero... ...cuando lo dijo en esta comisión... ...señor Núñez Villaverde... ...pues yo creo que ahora está fuera de discusión... ...y antes o después... ...pues tendrá que haber algún tipo de, de normalización de las, eh, de las relaciones, ¿no? Respecto a los países latinoamericanos, en cuanto a la cuestión diplomática... ...señalar que hay ciertas particularidades. Ustedes saben, por ejemplo, que Brasil tiene 5 millones de sirios y sirio descendientes. Las relaciones son muy buenas. La Embajada de Brasil funciona a pleno rendimiento. Es uno de los países que más empresas llevó a la Feria Internacional de Damasco en septiembre... ...y ha firmado ya el acuerdo de construcción de la tercera refinería de petróleo en Siria. Algo parecido ocurre con, con Argentina. Y voy terminando, señora Presidenta. Había dicho que cerraría mi intervención con una perspectiva de, de futuro, ¿no? Yo creo que en Siria ya nada eh, es ni nada será igual a como era antes del 15 de marzo del año 2011... ...que es la fecha de comienzo de la crisis más grave que ha vivido Siria desde su independencia de Francia, el año 1946, ¿no? Y no puede ser eh, como antes porque esta crisis ha sido tan profunda, con unos costos humanos tan grandes... ...con unos costos materiales, psicológicos, sociales, morales, tan desmesurados, que absolutamente nadie en Siria con el que uno habla... ...desde el gobierno a los opositores internos... ...los opositores externos... ...los opositores pacíficos, los violentos... ...nadie contempla que el país pueda volver... ...a la situación anterior de 2011, ¿no? Yo creo que en sí esa constatación es un punto de partida... ...para que actores antagónicos... ...y que antes de la crisis vivían de espalda... ...no se reconocían, ¿no? ...puedan, digamos, entenderse sobre un futuro que en Siria pasa claramente por gestionar las consecuencias de este desastre ocurrido estos, estos años. ¿no? Yo creo que todas las partes en Siria ya tienen claro que no hay ninguna otra alternativa que buscar un entendimiento, porque la alternativa de la guerra, que es la que se ha intentado estos ocho, ocho años como mecanismo de resolución de contradicciones internas de una sociedad, evidentemente no ha funcionado y de paso ha dejado las secuelas terribles que hemos visto y el padecimiento, ...de todos los sirios, ¿no? En parte esta, digamos, constatación de unos y de otros, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que en Siria lo que ha ocurrido es un conflicto armado... ...pero no es una guerra civil. Si recur recurrimos, por ejemplo, a la teoría política de Sambonis, de Moro, de Calibás, el modelo arquetípico de guerra civil es la guerra civil española. Y ninguno de las condiciones o requisitos, requerimientos que se dieron en la guerra civil española se ha dado en el conflicto en Siria, ¿no? El que haya sido un conflicto armado, terrorífico, pero no una guerra civil, le da una cierta oportunidad a Siria, o más bien a los sirios, para, al mismo tiempo que, digamos, hacen introspección de los muchos errores que todos han cometido, les da la posibilidad de buscar la responsabilidad en agentes externos, ¿no? ...y eso le permite a Siria ganar cierto tiempo... ...para resolver sus problemas, ¿no? En Siria está claro que han actuado potencias regionales y globales... ...lo dije al principio de mi intervención... ...eso es claro, ¿no? Y eso en Siria molesta mucho... ...independientemente de la posición política e ideológica que se tenga... ...molesta mucho porque en Siria está muy presente... ...lo que fue el imperio turco otomano... ...sobre todo en su época final, desde el Tanzimat 1874 en adelante... ...y está muy presente en Siria lo que fue el mandato, entre comillas, de Francia sobre Siria... ...como consecuencia de los acuerdos aix picot entre 1920 y 1946. Sobre todo está presente el, el intento de Francia por confesionalizar Siria desde una perspectiva cantonal. ¿no? Eh, Francia cantonalizó Siria... ...pretendiendo que los sirios se separaban por cuestiones confesionales cuando no es así. La sociedad siria es una sociedad multiconfesional desde el punto de vista social, ¿no? Y la prueba de ello es que cuando Francia sale de Siria en 1946, la, las primeras leyes que aprueba el Parlamento sirio... ...que por cierto, tenía su derecho a la autodeterminación reconocido por la Carta de Naciones Unidas en 1945... ...fue echar atrás todas las leyes de cantonalización... Eh, que había impuesto Siria ¿no? entonces el poner el foco en la intervención exterior le permite a los sirios ganar tiempo para resolver sus problemas pero hay otra segunda cuestión importante ¿no? yo creo que la mayoría de los sirios independientemente de que estuvieran a favor o en contra del gobierno dije que las protestas fueron legítimas y que había muchísimos sirios con fundadas quejas respecto del gobierno pero también dije que la oposición es variopinta. Hay oposición interna, oposición externa, oposición violenta, oposición pacífica, etcétera, etcétera. Y por parte del apoyo al gobierno hay gente que ha apoyado por acción y gente que ha apoyado por omisión, como en todos sitios, en definitiva, ¿no? La mayoría de los sirios, pese a todo, han querido salvaguardar al Estado sirio y a la administración siria, porque entienden que quien garantiza la multiconfesionalidad en Siria es el Estado. Es el Estado el que se enfrenta a la hermandad musulmana, que es el que se ha sublevado ya en tres ocasiones en contra del Estado. ¿no? Yo creo que eso eh, le permite a los sirios, digamos, ganar tiempo para intentar resolver los problemas de fondo. Por tanto, optimista respecto a lo inmediato, la situación ha mejorado, eso no se puede negar, ¿no? pero el futuro hay que verlo con cautela. Porque yo dije al principio de esta intervención que en Siria la crisis estalla por cuestiones puntuales del momento, la sequía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un problema enquistado en Siria que es cómo se gestiona una minoría que yo estimo en torno a un 18% que sistemáticamente quiere confesionalizar el Estado. Y eso no depende de que la situación económica sea buena, mala o regular, ¿no? Se puede digamos, azuzar el problema con eso y con alianzas exteriores, etcétera Pero ese es un, un problema importante que tiene Siria y que exige, digamos, ver ese futuro con, con cierta cautela, ¿no? En segundo lugar, porque creo que la posición de Siria, y vamos, no es que lo crea, es evidente, ¿no? Si, si nos vamos al, al, al mapa anterior, es evidente la posición de Siria desde una perspectiva regional, eh, y desde una perspectiva de política energética ustedes saben que parte del problema tenía que ver si los oleoductos y los gasoductos pasaban o no pasaban por Siria y si los oleoductos serían de un solo proveedor o de varios proveedores etcétera, etcétera, eso no va a cambiar porque Siria sigue estando ahí, Siria no la van a trasladar a Oceanía ¿no? va a seguir estando ahí, eso también nos exige digamos, eh, ser cautos porque, insisto, hay potencias regionales y potencias globales que tienen intereses eh, en la zona. ¿no? Por lo tanto, tan relevante es lo que ocurre dentro de Siria como lo que ocurre fuera de Siria. Si algo nos ha dejado, o si alguna lección nos ha dejado esta crisis, es que cuando se cruza lo interior, los problemas interiores de Siria, sean inmediatos o sean los profundos, ¿no? con una determinada situación coyuntural a nivel regional, en este caso, pues las revueltas que se dan a partir del año 2011, es muy fácil desestabilizar no solamente a Siria, sino que desestabilizar a toda la región de Oriente Medio y a la región euromediterránea, con el relato de refugiados que hemos visto y, sobre todo, con la extensión del yihadismo. ¿no? Un yihadismo que, como él mismo manifiesta, ¿no? por eso decía, no es correcto llamarle Daesh, no es correcto llamarle ISIS, no es correcto llamarle. ISIS, desde junio del 2014 se llaman Estado Islámico y no por capricho sino para dejar claro que su teatro de operaciones es global y no es territorial, como hemos visto en los atentados de París, Bruselas, Niza, Berlín, Barcelona o Estrasburgo. Creo entonces que, digamos, la situación de Siria hoy es mejor pero la situación de Siria exige mucha cautela eh, y mucha atención respecto tanto a la situación interna, pero también y quizás sobre todo a la situación externa. Si se cruzan las dos, la situación puede volver a complicarse. Escarricasco, Gustier. Eh, bueno, Escarricasco, muchas gracias por todas las preguntas. Son eh, muy valiosas todas. Eh, y bueno, voy a intentar agrupar algunas que sí se han repetido, por ejemplo, el tema de las eh, relaciones diplomáticas, el tema de Europa, etcétera, eh, y, pero voy a ir contestando un poco eh, por orden respecto a, a lo que se ha planteado. ¿no? Eh, como el, el diputado que ha, bueno, el representante que ha pedido la comparecencia ha planteado precisamente la cuestión de la diplomacia y también lo han planteado otros, pues voy a empezar un poco por. Por ahí, no. Yo ya decía que empieza a haber una normalización, esto es evidente. no. Eh, uno va a Damasco y lo ve claramente, se están refaccionando las embajadas, empiezas a ver representantes diplomáticos no a título oficial, pero sí oficioso, etcétera, no. La pregunta es hasta qué punto la Unión Europea se puede resistir a eso. Y yo creo que es difícil porque mencioné que ya hay varios estados que tienen abiertas sus embajadas y que las han tenido abiertas a lo largo de toda la crisis ¿no? el caso más emblemático es el de la República Checa que además permite, eh, digamos, demostrar que es posible tener políticas exteriores independientes la República Checa que en la mayoría de las cosas eh, se alinea bastante con los Estados Unidos por su historia reciente, etcétera, etcétera en la cuestión de Siria mantuvo una posición totalmente independiente, no solo de los Estados Unidos, sino que de la Unión Europea, ¿no? Y por una cuestión, no sé cómo calificarla, pero desde luego eh, no es anecdótica, pero bueno, se sale un poco de la alta política, ¿no? Resultó que la que era embajadora de la República Checa en Siria, Eva Filippi, ...que es una diplomática de carrera, que había servido antes en Turquía, en Irak... ...que había sido directora de Oriente Próximo en la Cancillería Checa, etcétera, etcétera... ...cuando el ministro de Exteriores le dijo, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos como se están yendo todos? Y le dijo, no, no va a, a, a sucumbir el Estado Sirio... ...no va a colapsar el Estado Sirio y si queremos tener una visión de primera mano... ...de lo que tenemos que hacer es estar aquí. Y el ministro, que ideológicamente tenía la posición un poco más general de lo que se planteaba en 2011, respaldó a su embajadora, ¿no? Yo creo que eso habla también de la importancia que hay que dar a los profesionales de la diplomacia, ¿no? Los profesionales de la diplomacia que tienen muchas cosas que decir. Eh, hace tres años atrás hubo en Casa Árabe en Madrid un encuentro en el que participaron los dos últimos embajadores que, que España tuvo en, en Siria, ¿no? Eh, y uno de ellos podía ser crítico porque además se acababa de jubilar y criticó seriamente el papel que, que España había jugado porque de España se esperaba otra cosa es decir, eh, los sirios a España, al Estado español no lo ven como a Francia por razones obvias ¿no? y yo creo que el gran problema que ha tenido la Unión Europea es que ha seguido las políticas de Francia y Francia en la crisis siria lo que ha buscado es la reivindicación de sus políticas históricas en Siria. Eh, la primera entrada de Francia en Siria se produce en las cruzadas. En Siria a los cruzados no se les llama cruzados. Eh, si utilizáramos la palabra árabe, cruzados se diría salibbie, no? De, de salib cruz salibie. No se les llama salibíes. A los cruzados en Siria todavía hoy se les llama franche, francos, franceses. Y en Siria la interpretación de las cruzadas es una interpretación muy distinta a la que se tiene aquí. Se tiene la interpretación de que las cruzadas fueron esencialmente un intento por combatir a las iglesias cristianas de Oriente, no al Islam. El Islam era poder político, pero no era poder religioso en Siria en el siglo IX, el siglo X, el siglo XI. Hay que esperar al siglo XIV para que haya una mayoría demográfica, que en ningún caso absoluta, eh, del Islam ¿no? en Siria. Luego Francia vuelve, siglo XVII, siglo XVIII, cuando copta a los maronitas y consigue que los maronitas sí se conviertan eh, dentro de las iglesias orientales, en una iglesia, digamos, eh, bajo la égida del papado en Roma, y va a entrar sobre todo Francia en 1920, de acuerdo a lo que usted eh, planteaba, ¿no? Esas fronteras que se trazaron los acuerdos secretos a picot en 1916 y que tras el final de la, de la Primera Guerra Mundial se aplicaron manu militari. Vamos a ver, eh, hubo una, eh, digamos, independencia de Siria que duró tres semanas hasta que después de la batalla de Maysalun que está en la frontera entre Líbano y Siria, entraron las tropas francesas en Damasco, ¿no? Y cuando las tropas francesas entraron en Damasco, y digo esto para que podamos entender luego el impacto que las políticas de Francia han tenido en la Unión Europea, lo primero que hace el eh, general Gurat, que era quien comandaba las tropas francesas, es presentarse al mausoleo eh, de Saladino, que está en la ciudad vieja de Damasco, Saladino, por cierto, que era kurdo, y golpea el catafalco y le dice Salah somos los franceses y hemos vuelto y esta vez para quedarnos, ¿no? Bien, eso que ocurre, inmediatamente hay un grupo de personas que lo ven y se van corriendo a la universidad de Damasco, eh, donde oficiaba de joven profesor de derecho, un profesor cristiano ortodoxo, Fares al Juri, eh, y le dicen profesor, han entrado ya los franceses y están diciendo eso. Y Fares al Juri les dice, cuidado, si es verdad que el general Godard ha dicho esto, es que los franceses quieren dividirnos por confesiones. Y si es verdad que los franceses quieren dividirnos por confesiones, yo, Fares al-Juri, profesor de Derecho Cristiano Ortodoxo de Rito Griego, digo, la, la, y la, la, o a Mohammed Rasul No hay más Dios que Dios y Mahoma su profeta. Dando a entender que los sirios no se diferencian por religión. Y sucedió que los mismos alumnos sacaron en andas al profesor Fares al-Juri, que por cierto después fue dos veces eh, presidente del parlamento eh, sirio y una vez presidente eh, eh, del gobierno sirio, y que por cierto su nieta es la principal asesora del presidente Bashar al-Assad, lo llevan en andas a la ciudad vieja de Damasco y entonces sale la gente y empieza a gritar la la wa Fares al-Huri Rasulallah. No hay más Dios que Dios y Fares al-Huri es su profeta. Los sirios siempre han querido vivir juntos porque siempre han vivido juntos. Y los franceses lo que planteaban era una política de cantonalización. Desgajaron Líbano de Siria, crearon tres estados en Siria: el estado de Alepo, el estado de Damasco, un estado al-Ahwita, crearon. ...un cantón druso y un cantón que después fue un territorio que le cedieron a Turquía... ...que es Antaquia, todos los patriarcados de Oriente se llaman de Antioquia... ...y resulta que Antioquia hoy está en Turquía, ¿no? Y lo dije en mi intervención, cuando los franceses se tienen que ir de Siria... ...después de la Segunda Guerra Mundial, 1946, lo primero que hacen en el Parlamento sirio... ...es revocar las leyes de la cantonalización... Los sirios no quieren vivir separados porque nunca han vivido separados y porque es imposible. Aquí se preguntaba también esa cuestión. Si usted pregunta ¿dónde están los cristianos ortodoxos en Siria? En toda Siria. Si usted pregunta ¿dónde están los drusos en Siria? Sí, usted dirá ¿están la mayoría en Sueda, Claro. Pero usted va al norte y también hay drusos. Y si usted dice, ¿dónde están los alagüitas en Siria? Se, presenta, se caricaturiza a los halagüitas como si estuvieran, eh, digamos, en la zona de la Latakia, solo en la zona... alagüitas hay en todos sitios. Usted va al barrio de Zahra en Homs, que es un barrio gigantesco, por cierto, y está lleno de alagüitas, y usted va a cualquier zona de Damasco y está lleno de alagüitas, y siempre ha sido así. Entonces, es imposible la separación. Pero Francia ha intentado justificar sus pasadas políticas en Siria, que pasaban por la cantonalización. Y la cantonalización se ha manejado a lo largo de estos años, eso se ha planteado. Aquí llegó a haber el año 2015 prestigiosos think tanks estadounidenses y británicos que decían que en algún momento habría que reconocer al Estado Islámico como entidad político-administrativa y jurídica. Está ahí, ¿eh? El antiguo responsable de los servicios secretos exteriores británicos lo planteó en un artículo público en el diario Independent. Entonces, vuelvo a la cuestión de la Unión Europea. El peso que Francia tiene en la Unión Europea es mucho y ha terminado arrastrando a la Unión Europea ese tipo de políticas y ha dejado sin espacio a otros actores que tradicionalmente han tenido mejores relaciones con Siria, ¿no? ...y que han jugado papel, o un papel más positivo. Es el caso de Italia, por ejemplo, y es el caso de España. ¿no? Es cierto, yo creo que la debilidad un poco política del Estado español... ...por sus problemas internos de estos últimos años, etcétera ...le ha impedido tener, digamos, una posición propia o marcar una posición propia. Pero desde la perspectiva siria, cuando uno habla con diplomáticos sirios... ...yo estuve, por ejemplo, hace poco hablando con el viceministro de Exteriores, etcétera, y con otros, ellos te plantean claramente que mmm, ellos saben que en la Unión Europea hay, hay sensibilidades distintas y hay visiones distintas y hay posibilidades de ejecutar políticas distintas, ¿no? Y de alguna manera eh, se espera que la relación con la Unión Europea se recupere a partir de esos países que he mencionado y entre los cuales podría estar el, el Estado español. La prueba está en que, eh, digamos, digamos, Siria ha mantenido en eh, Madrid embajadores de perfil alto. Ha mantenido embajadores de perfil alto que tienen un rango de embajadores en la carrera diplomática siria, pero aquí tienen, digamos, la consideración de encargado de negocios, ¿no? Porque esperan que esa relación con Europa se pueda recuperar de alguna manera con un país como, como España, ¿no? Porque hay vínculos históricos, porque hay muchas similitudes desde el punto de vista eh, cultural, aunque mucha gente no lo crea o no lo entienda, ¿no? O también porque se hacen caricaturas de lo que es la propia Siria, etcétera, etcétera, ¿no? Y porque tradicionalmente las relaciones fueron buenas, ¿no? eh, el Estado español fue de los primeros en abrir una sede diplomática en Damasco en 1946. Cierto es que hablamos de otro tipo de régimen, etcétera, pero eso se mantuvo a lo largo del tiempo. Eh, prácticamente todos los presidentes del gobierno español visitaron oficialmente Siria. Eh, a mí me tocó, por ejemplo, en mi etapa de periodista, acompañar al presidente Aznar a su viaje oficial a Siria como periodista el presidente Rodríguez Zapatero estuvo el año 2010, un año antes de la crisis ¿no? y este embajador que decía que intervino en Casa Árabe contó una anécdota interesante ¿no? que refleja un poco eso eh, Bashar al-Assad llevó al presidente Rodríguez Zapatero a visitar la mezquita Omeya que antes de ser mezquita fue una eh, iglesia ortodoxa ...y estaban en el patio de la Mezquita Omeya... ...y entonces Bashar El-Assad le dice a Rodrigo Zapatero... ...presidente, creo que le va a tener que echar la bronca a su embajador... claro ¿No? el embajador se quedó lívido... dijo... ...entonces eh, Zapatero le dijo, bueno, pero ¿por qué? y tal... ...digo, porque he visto que en la visita no le ha preparado ninguna visita... ...a ninguna iglesia... ¿Mm? ...y le dijo, pero no se preocupe... ...y se fueron andando desde... ...la Mezquita Omeya hasta la Catedral Mariamita... ...que está a 200 metros de la Mezquita Omeya... ...y cuando llegaron allí Zapatero se quedó muy impresionado... ...pues ya estaba anocheciendo y la Catedral Mariamita... ...está iluminada exactamente igual que eh, la Mezquita Omeya... ¿no? ...y eso habla de la multiconfesionalidad, ¿no? Entonces, el papel que España puede jugar es importante... ...piensen ustedes que la primera visita oficial que hace va a ser la SAT después de llegar a la presidencia en 2000 a un país no árabe es a España, ¿no? ¿Es posible recuperar la relación? Yo creo que sí, que es posible recuperar la relación porque entre otras cosas la embajada de España técnicamente no está cerrada, ¿no? no está operando, se opera desde Beirut, pero digamos no habría que hacer todo un proceso político-administrativo para reabrir lo que nunca se cerró, ...hubo otros estados de la Unión Europea que sí cerraron... ...España digamos... ...planteó que por razones de seguridad... ...aunque secundaba la condena al régimen sirio, etcétera... ...trasladaba a su operativa... ...entonces... Eh, ...yo creo que es posible... ...y que eh, digamos... ...ofrecería ciertas garantías para... Eh, ...gente que ya está viajando ahí... ¿no? ...gente que está viajando por razones humanitarias... ...pero gente también que va a viajar por cuestiones... Eh, ...de tipo político... ...pero insisto... Eh, en esa cuestión yo creo que la política de la Unión Europea respecto a Siria ha estado muy eh, influenciada por Francia y no creo que eh, que sea, digamos, demasiado o haya sido demasiado positivo ¿no? respecto a otras cuestiones que eh, se han planteado aquí por ejemplo, el número de sirios fuera de Siria ¿no? eh, que, que, que planteaba el señor Prieto ¿no? le agradezco también, señora Garrido ¿no? el, el, los comentarios eh, con las cifras se hace mucha propaganda, ¿no? Lo dije antes cuando me referí a eh, el número de eh, sirios supuestamente en Líbano. En Líbano no hay más de cuatro millones de habitantes en total. Meter un millón y medio de sirios en Líbano, que es pequeñísimo, se notaría mucho, y créame, yo voy bastante al Líbano, se ven sirios, pero no se ven tantos, ¿eh? Nunca ha habido un millón y medio de sirios eh, ahí. Eh, fijaros cómo ACNUR bajaba la cifra cuando se trataba de negociar un presupuesto. ¿no? Entonces, cuando se trataba de alarmar por tal o cual situación, elevamos la cifra, pero cuando se trata de poner el dinero para mantener a los refugiados, bajamos la cifra. Bueno, las cifras tienen mucho que ver con eh, la cuestión de la propaganda. Yo no creo que exista ese número... ...que se ha llegado a cifrar por encima de los 5 millones de sirios fuera de Siria. No se ven. No se ven. En el mismo caso del Estado español. El Estado español se comprometió, si mal me equivoco, en 2015 a recibir a 18.000 sirios. ¿Dónde están los 18.000 sirios? Creo que la última cifra que se dio no llegaba a 2.000. Eh, ...es lógico, en todos los conflictos armados las, las eh, cifras se utilizan, ¿no? Eh, no olvidemos que el acuerdo de Turquía con la Unión Europea, por ejemplo, pasaba por eso... ¿eh? ...es decir, usted impide que salgan de ahí o los que lleguen a Europa y vuelvan a Turquía... ...usted va a recibir una cantidad por refugiado. pues eh, es claramente una cifra que se puede eh, alterar... ...es una cifra importante, que duda cabe pero yo creo que es una cifra por lo menos un 20% menor que la que se utiliza en términos mediático propagandísticos y eh, que se utiliza por parte de algunos estados con intereses en la zona. ¿no? Pensemos en otra cuestión también importante. Hay que distinguir claramente entre el estatuto de refugiado y la condición de migrante. La mayoría de los sirios que han salido de Siria no han querido tener un estatuto de refugiado porque al final el estatuto de refugiado que te concede una protección y te concede ciertos beneficios en el momento, pero también te impide volver a tu país hasta que la situación por la cual tú justificaste el refugio no se invierta. Y en muchos casos hubo un intento porque la justificación fuera no la violencia así en general, sino que la violencia digamos de parte, ¿no? Entonces, muchos de los sirios que han salido no salieron de Siria, digamos, por una cuestión particular. Salieron porque si tú tienes combates a la puerta de tu casa te vas, pero pueden volver. Entonces, habría que precisar, hablamos de refugiados o hablamos de migrantes. Hay muchos sirios, por ejemplo, ahora que están volviendo temporalmente a Siria. Vuelven, están un mes, están dos meses, ven si pueden rehabilitar su casa y si pueden, se quedan. ...o salen fuera otra vez para volver con recursos y rehabilitar su casa. Entonces, es difícil eh, cifrar eso, ¿no? En ese sentido, usted también, eh, señor Prieto, eh, planteaba la cuestión de cómo se gestiona el retorno. Es que el retorno se está dando de manera natural, incluso está desbordando a las propias autoridades sirias. Usted va ahora, un jueves o un viernes, que es cuando se suelen organizar los convoys... ...a cualquiera de los cuatro pasos fronterizos que hay entre Siria y Líbano... Y es impresionante la cantidad de gente que está regresando. Y muchas de esas personas no tenían estatuto de refugiados, no pidieron estatuto de refugiados. Claro, y usted preguntaba con mucha razón. ¿Y cómo viven ahí? Pues eh, viven como pueden. ¿Mm? Viven como pueden, pero hay una cierta ventaja. ¿no? Cuando hablamos de destrucción, el 20% del parque de viviendas sirias tiene daños. ...pero tiene daños no quiere decir que estén inhabitables... ¿no? ...yo tengo aquí algunas imágenes... ¿no? ...que nos pueden ayudar a entender esta cuestión... ...que además explican muy bien cómo se dio el conflicto... ¿no? ...normalmente los daños profundos... ...irreparables... ...se dan en los perímetros exteriores de los barrios... ...que era donde se atrincheraban los grupos armados... ¿no? ...y fuera estaban las fuerzas del Estado... ...que tampoco podían entrar... ...porque había población civil, ¿no? Y ahí se producía la típica situación de estancamiento... ...que al final se terminaba resolviendo con un proceso de reconciliación nacional, ¿no? Esta casa, por ejemplo... ...esta es una casa que usted ve unos daños terribles, ¿no? Esa casa es habitable. Es habitable. No así, obviamente. Pero esa casa con... ...que está muy mal, esa casa. Esa casa con 5.000 euros es rehabilitable. La mayoría de las casas en Siria, por ejemplo, estas que vemos ahí, vemos ahí algún barrio abandonado, ¿no? por ejemplo, esa es la plaza Chile en la ciudad de Homs, donde las casas no tienen ventanas, los marcos de las puertas están rotas, pero eso con 2.500 euros se arregla. ¿eh? Ese es el presupuesto que se está manejando. ¿no? Y, eh, digamos, tienes otras que sí, que son los perímetros exteriores que están destruidos, ¿no? porque han sido, o bien, ...primera línea de frente de combate o bien alcanzada por un misil como la otra que vemos ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, no es tan complicado. Entre lugar en un campo, eh, vivir en un campo de refugiados en Líbano o de desplazados o en Jordania o en Turquía... ...o estar en una situación en Europa que se planteaba aquí también, usted planteaba cuál es la situación en Europa... ...hay gente que está bien pero hay gente que no está del todo bien... Porque vuelvo a insistir en eso, no todos han querido pedir el Estatuto de Refugiados porque sabían que eso les podía dificultar la vuelta. Pues, hombre, eh, hay mucha gente que se plantea el retorno, digamos, reacondicionar mínimamente. Cuando hablo de los 2.500 euros es el reacondicionamiento mínimo. Eh, marcos de puertas y ventanas, cristales y, en su caso, Uberías de agua y conducciones eléctricas. No pidamos que se pinte la casa, ni que se sole, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es posible. Y luego está funcionando también el efecto cadena. Eh, de largo hay una emigración siria que nada tiene que ver con este conflicto, mencionaba el caso de Brasil, por ejemplo, de Argentina, Australia, Canadá, etcétera. ...que está sosteniendo a muchas familias que salieron a los países vecinos... ...y que ahora están volviendo, ¿no? Entonces esa sería un poco uh, esa, esa situación. Preguntaba también usted, señor Pietro, la cuestión de las víctimas mortales... ...y le digo lo mismo, ¿no? La cifra siempre se exagera, ¿no? eh, ¿Cuál sería la cifra más o menos aproximada, real, de víctimas mortales en Siria? Que es muy elevada, lo dije... Y es terrible. Yo creo que está en torno a los 325.000 muertos, aproximadamente. Y el cálculo tiene que ver con más o menos unos 87.000 efectivos del ejército regular sirio que han muerto, eh, unos cuarenta y pico mil efectivos de la defensa nacional siria, que es una milicia auxiliar del Estado, que han muerto, y luego los muertos de los distintos grupos armados, ¿no?, ...tanto grupos armados puramente sirios, ¿no?, y no yihadistas, como grupos armados con una agenda externa y yihadistas, ¿no?, son muchos, claro que son muchos, ¿no?, son muchos, es decir, en Siria usted es difícil que encuentre una familia que no tenga un muerto, no tenga un herido, no tenga un mutilado o no tenga un desplazado, ¿vale?, pero en la cuestión de las cifras volvemos a lo mismo, en su momento se exageraron y seguramente ahora vamos a ver cómo rápidamente se reducen para, digamos, cuando se negocie quién paga la factura de la guerra, que también salía aquí, pues pagar menos eh, respecto a lo que se había, se había planteado. ¿no? Eh, la representante de, de H.B. Bildu, a quien le agradezco mucho sus, sus preguntas también, nos plantea una serie de cosas, por ejemplo el tema de la reconciliación nacional, ¿no? Que quiero eh, mencionarlo porque me parece importante, ¿no? Eh, yo dije que los procesos de reconciliación nacional se inician a finales de 2011 cuando eh, Bashar al-Assad decide nombrar a un ministro opositor al cargo de un ministerio de Estado de Reconciliación Nacional, ¿no? Y nombra a un ismailí... Eh, Estoy teniendo cuidado en mencionar las confesiones, aunque en Siria nunca se mencionan las confesiones. Pues nadie sabe de qué confesión es una persona, pero estoy mencionando aquí para, digamos, echar por tierra otra de, las, eh, de los equívocos, ¿no? que es pensar que en Siria el sistema o el régimen político es un sistema lagüita. ¿No? En Siria la mayoría de los eh, altos cargos públicos son suníes Como no puede ser de otra manera Al ser la mayoría de la población suní Pero en Siria ocupan cargos públicos eh, gente de todas las confesiones No hay un régimen confesional en Siria, es lo que quiere decir ¿no? Bueno, se nombra este señor Ali Haidar Y este señor Ali Haidar, opositor Presidente de una de las dos ramas del Partido Social Nacional sirio Le dice a Bashar al-Assad dice yo aceptaré el cargo con dos condiciones, la primera es que eh, no quiero tener ninguna interferencia de los servicios de inteligencia, ni del Ministerio de Interior, ni de nadie. Quiero que se me deje tranquilo en ese sentido y lo segundo es que los procesos de reconciliación nacional partan de la base de que muchas de las personas que se sublevaron primero contra el gobierno y en algún caso contra el Estado Uh, lo hicieron por convicciones legítimas ¿no? y que luego pues, terminaron metidos en una guerra que seguramente no esperaban y que había que darle solución ¿no? Ali Haidar es un personaje interesante porque era, era precisamente uno de esos personajes transversales que podían haber ayudado en 2011 a evitar que lo de Siria acabara como ha acabado ¿no? era un opositor, era un opositor destacado, un opositor ...de un partido no pan árabe, sino que pan sirio... ...que tiene enormes diferencias desde el punto de vista del nacionalismo... ...pero también de la gestión económica con el partido baz ...y fue uno de los, digamos, de esas personas un poco... ...que podían haber servido para aminorar la, la tensión... Mmm, ...que sufrió el embate de los grupos armados... ...que mataron a su hijo en noviembre de 2011... ...precisamente para intentar sabotear cualquier posibilidad, ¿no?... Y es una persona que fue capaz de superar aquello y, bueno, él lo dijo, yo sigo manteniendo enormes diferencias con el gobierno sirio y en particular con Bashar al-Assad, pero esto es una cuestión de Estado y acepto el cargo, ¿no? Los procesos de reconciliación de, de nacional pasan por dos cuestiones fundamentales. Hay una cosa básica en la cultura siria que lo mencioné antes que se llama Sharf o Karam. Sharf es honor, Karam es dignidad, ¿no? A los sirios desde pequeñitos se les enseña que por mucho que tú vayas a ganar, tienes que permitirle al que pierda salvar la cara mínimamente. Hay otras culturas que no es así. Que tú ganas y ganas del todo. No digo que sea buena o sea mala, ¿no? Pero el concepto de Sharf o Karam es muy importante. Y la segunda cuestión en la que están inspirados los procesos de reconciliación nacional es en los, el poder diluido que existe en Siria. El gobierno sirio es mucho más débil de lo que nos creemos. Es fuerte en materia de política exterior, es fuerte en materia militar, pero a pie de municipio, la autoridad, las autoridades son los líderes religiosos y los antiguos muhtar de la época del Imperio Otomano, ¿no? los notables, que ya no existen, pero quien es de familia de muhtar sigue siendo... ...teniendo un poco esa preeminencia, ¿no? Entonces, los procesos de reconciliación nacional consistían en que cuando un grupo armado... ...veía que ya no podía avanzar más, porque tampoco tenía más apoyo político para avanzar más... ...se podía poner en contacto con el ministerio y el mismo grupo armado determinaba quién iba a ser el mediador con el Estado. Podía ser un líder religioso musulmán, un líder religioso cristiano, un antiguo muhtar, un líder social, etcétera. Y a partir de ahí se iniciaba el proceso de negociación de reincorporación a la vida civil de aquellos que no tuvieran delitos de sangre durante el conflicto. Es decir, obviamente si has eh, combatido y has matado gente en combate, pues eso se entiende como parte del conflicto, pero eh, si habías aprovechado el conflicto para cargarte a tu vecino porque el año 2005 te había hecho no sé qué, pues eso pasaba a la justicia civil, ¿no? Aquellos que no tenían delitos de sangre y querían rendir las armas, rendían las armas, eran amnistiados y se podían incorporar al ejército, a la policía, al servicio de recogida de basuras o a cualquier, eh, eh, digamos, ámbito de la administración del Estado. Aquellos que no querían rendir las armas, o bien por razones de convicción ideológica, política o lo que sea, y sobre todo por caram, dignidad, no quiero ser derrotado y no quiero aparecer derrotado delante de mi familia, delante de mis hijos y delante de mis vecinos, el Estado les permitía irse con su armamento ligero a otras zonas de Siria a combatir. Y eso ha ocurrido a lo largo del conflicto. Aquí vemos varias fotos, por ejemplo, esta es la evacuación de combatientes que no quisieron acogerse a la amnistía en el barrio de al en, en en Homs, ¿no? y en otras zonas del, del país. ¿no? Entonces, esos procesos de reconciliación nacional han sido muy importantes para... Eh, ...ir, digamos, eh, solucionando los problemas en Siria. Y creo que es relevante el que el Estado haya creado esta agencia de reconciliación nacional... ...con carácter permanente, presupuesto y funcionarios... ...porque supone que el gobierno asume, de alguna manera, la doctrina Haidar. Y la doctrina Haidar pasa por reconocer que muchos de los que cogieron las armas en contra del gobierno... ...tenían razones legítimas y no pueden ser criminalizados permanentemente, ¿no? Creo que esa cuestión es eh, importante. Se planteaba aquí eh, también la cuestión de... Eh, ...quienes habían puesto el dinero para la guerra... ...y quienes van a poner el dinero para la reconstrucción, ¿no? Bueno, hemos visto daños importantes, ya lo cifré... ...250.000 millones de euros es la cifra más baja, etcétera, etcétera... ¿Quién está poniendo el dinero hasta ahora? El dinero lo están poniendo los rusos, los chinos, los iraníes, los indios, los brasileños, ¿vale? Eh, y poco más. ¿Ponen suficiente dinero? No. Ponen dinero en sectores que a ellos les parecen estratégicos, eh, por mencionar algunos, los chinos, por ejemplo, ¿no? De las tres plantas de ensamblaje de coches que hay en Siria, hay dos que son chinas y una que es iraní. Y están funcionando. Llevan ya un año que han vuelto a funcionar, ¿no? Dos en la provincia de Jama y una en la provincia de, de Homs, en la zona industrial de jasia ¿no? Bueno, eso supone reactivar la economía, claro, quien trabaja en esa industria sí, pero es un sector muy acotado y que tiene que ver con unos intereses concretos, ¿no? Por ejemplo. ¿Quién está reconstruyendo el 40% del sector eléctrico, de, no del sector eléctrico, de la infraestructura eléctrica destrozada, ¿no? torres de alta tensión, etcétera? Los iraníes, ¿vale? Están poniendo dinero en ese sentido. Mencionaba aquí cómo los brasileños van a financiar la, la construcción de la tercera planta eh, de refinería de petróleo o han puesto en marcha otra vez la refinería de azúcar en la provincia de Homs, etcétera. Pero insisto, son cuestiones puntuales, ¿no? Faltarían otros socios para esa reconstrucción. Se espera que con la, entre comillas, reconciliación con los países del Golfo, que empezaría con Emiratos Árabes, seguramente siga con Kuwait, y solo al final llegaría con Arabia Saudí y Qatar, porque han sido los más implicados, pero también son los que más dinero tienen, ¿no? Ahí entraría otro flujo de dinero. El problema de eso es que seguramente... ...si estos estados participan en la reconstrucción... ...pedirían algún otro tipo de contrapartidas... ...que yo dudo que el Estado sirio esté dispuesto a dar... ...en esa medida. Eso quiere decir que hay espacio y necesidad... ...de que participen también pues países europeos, etcétera. no. Mientras no se, digamos... ...recompongan las relaciones diplomáticas... ...creo que eso va a ser difícil... El ...primer paso pasaría por eso... ...y por otra parte está la cuestión del embargo... El embargo puede dificultar el que las empresas puedan participar ahí. Por tanto, eso es una eh, tarea relevante. ¿no? Si no llega el dinero eh, rápido y no llega el dinero en las cantidades que debe llegar para paliar esto, no se va a reactivar el conflicto armado en Siria. Pero los sirios seguirán viviendo muy mal. Los sirios están viviendo muy mal. El 30% de la infraestructura hospitalaria que por cierto era pública en Siria, está destrozada, usted ve en la calle enfermos de cáncer muriéndose. Lo ve porque no hay eh, posibilidades de atender, ni hay posibilidades de, eh, digamos, eh, reponer el material, ¿no?, ya obsoleto después de ocho años de embargo, etcétera, yo creo que pasa por ahí. Se planteaba la cuestión de los kurdos, ¿no?, bueno, yo ya expliqué, creo que los kurdos manejaron muy bien la situación, hicieron una lectura muy correcta y muy, muy, muy certera de lo que era la crisis al principio de la misma, pero también creo que a partir de 2016, de alguna manera terminan constreñidos por su alianza con Estados Unidos. ¿no? Es decir, Estados Unidos a lo largo de la crisis, yo creo que estratégicamente Estados Unidos ha perdido en Siria, no ha sabido hacer una lectura adecuada de la sociedad siria de la, de la propia política siria y eso le ha llevado a tomar ciertas decisiones que han sido lesivas para los propios intereses de Estados Unidos ¿no? Estados Unidos ha jugado con distintas fuerzas proxy ¿no? distintos grupos armados locales que podían ser la fuerza de tarea de Estados Unidos en Siria que no iba a intervenir directamente después de lo ocurrido en Irak etcétera ¿no? y la última de estas fuerzas proxy terminan siendo las fuerzas kurdas ¿no? que se han visto muy supeditadas a esa agenda de Estados Unidos, que de alguna manera bloquea la posibilidad de que los kurdos participaran en las elecciones municipales, que era una forma de descentralizar el poder importante, y que ahora lo tienen difícil, porque Estados Unidos no va a romper su alianza estratégica con Turquía. Turquía son 103 millones de habitantes, es un mercado gigantesco, es un país estratégico clave, es uno de los primeros miembros de la OTAN y es el que tiene la base de la alianza atlántica más grande, que es la base de Incirlik. Pensar que Estados Unidos va a dejar caer su alianza con Turquía para favorecer a los kurdos, yo no lo veo posible. ¿no? Entonces, el gran problema es que si los kurdos tardan mucho en recomponer su relación con el Estado sirio, van a tener que entenderse con Turquía y la posición de Turquía eh, en la crisis siria que ha sido muy zigzagueante, muy ambigua, en el único tema que la posición de Turquía no ha variado desde 2011 hasta ahora es en el tema de los de los kurdos, ¿no? Se planteaba la cuestión de la mujer o de las de las, de las mujeres eh, en el caso de, de, de, de las mujeres kurdas y tal, yo lo extendería no es el caso de las mujeres kurdas eh, sin más, ¿no? Eh, en fin, las mujeres en el conjunto de Siria, y lo decía antes, las mujeres votan en Siria desde el año 1946. Hay ramas de la ingeniería en Siria donde hay más mujeres que hombres, pero no de ahora, ni por la guerra, ni por no sé qué. Es así, ¿no? Eh, aquí tenemos a la vicepresidenta de Siria, por ejemplo. Es musulmana suní y es mujer. Por cierto, los dos vicepresidentes de Siria son musulmanes suníes primer ministro musulmán suní de los 23 ministros 18 son musulmanes suníes, de los 15 gobernadores 11 son musulmanes suníes, en fin diputadas, hay diputadas musulmanas suníes, hay diputadas cristianas, hay diputadas chiíes, hay diputadas alagüitas, etcétera. mencioné en mi intervención a la ministra de asuntos sociales y trabajo Rima Al Alcadri, que es esta señora que está aquí que es una feminista con un discurso mmm, eh, muy bien construido no, muy bien construido eh, y, que, y que tiene un papel fundamental, asuntos sociales y trabajo en un país en plena reconstrucción, ¿no? O el papel que juegan las Fuerzas Armadas, ¿no? Aquí vemos una señora que es eh, la primera general de brigada, en el ejército sirio, donde han participado las, las mujeres siempre. Hay otra imagen, aquí arriba, por ejemplo, la, la de más arriba, donde vemos una milicia del Kaumisuri y del Partido Social Nacional Sirio, ¿no? La primera milicia en Oriente Medio donde participan las mujeres son las milicias del Partido Social Nacional Sirio. Es más, el primer ataque en el Líbano ocupado contra fuerzas israelíes lo hace una mujer, que es del Partido Social Nacional Sirio. Quiero con esto decir que la cuestión de las mujeres no es, digamos, o de la visibilidad de las mujeres... ...no es solamente en, el, en, en, en las fuerzas kurdas, que es, es así, ¿no?... ...sino que es una cuestión, digamos, más general de Siria... ...yo no creo que es una mitificación, es una realidad... ...la guerra además tiene este tipo de, de, de consecuencias, ¿no?... ...evidentemente nadie desea que, que el avance de las posiciones de la mujer... ...vengan por una guerra, pero lamentablemente es así... ...la Primera Guerra Mundial lo demuestra... ...la Segunda Guerra Mundial también lo demuestra, ¿no?... Y eh, creo que eso es, es irreversible, ¿no? Y no sé si me dejo alguna pregunta, creo que no, sí, eh, sí, me dejo alguna pregunta del representante del, del PNV, ¿no? ¿Sería la situación de Siria mejor? Difícil decirlo, pero yo creo que desde el punto de vista de las tensiones étnicas confesionales sería mejor. Sería mejor. Mire, desde fuera de ese mundo se cree que la gente allí se está peleando todo el día por cuestiones étnicas y cuestiones confesionales y no es así entre otras cosas no es así porque siempre hubo mecanismos para regular esa cuestión ¿no? me estoy refiriendo primero al Dimi en la época del primer Islam ¿no? la Dima los pueblos del libro pero me estoy refiriendo a una institución muchas veces desconocida del imperio otomano que es el Milet el Milet, digamos, suponía que las distintas confesiones que estaban en el marco territorial del imperio turco otomano eh, manejaban todo lo que tenía que ver con el derecho civil de las personas eh, de esa confesión. Y el sultán no se metía en eso. ¿no? Entonces, no había tensiones en ese sentido, estaban bastante claras. Los problemas empezaron a venir precisamente cuando, a mediados del siglo XIX, los europeos presionan ya a un imperio otomano... Moribundo y el imperio desaparece, hace desaparecer el Milet. Ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? Entonces, yo sí creo que desde esa perspectiva estaría mejor. Pero usted lo ha mencionado en la segunda cuestión que me planteaba, ¿no? Esa región tiene una ventaja y tiene una desgracia al mismo tiempo, que es el petróleo, que son los hidrocarburos, ¿no? Si esa región no tuviera petróleo, no tuviera hidrocarburos, pues hombre, tendría esa carga simbólica religiosa tan grande, las tres grandes religiones que, eh, que, que nacen allí, ¿no? Pero, eh, digamos, no tendría eh, esa presión. ...que supone el petróleo, ¿no? Que yo creo que ha marcado, como usted lo, lo ha señalado muy bien... ...primero las fronteras, el reparto de fronteras tenía que ver con eso... ...porque una parte se la quedan unos, otra parte se la quedan otros... ...para que al final todos tengan, digamos, acceso a los pozos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso y usted me ha hecho una, una reflexión que me parece muy interesante, ¿no? Eh, el tema del futuro, bueno cada vez más uno se sube a coches que son híbridos, ¿no? Eh, yo que no tengo coche, pero bueno, cuando te subes a uno te sorprendes de ver que eh, de pronto llegas a un semáforo, se para y el coche no hace ningún tipo de ruido, entonces preguntas y te dicen, no, es que este es un coche híbrido y es eléctrico y no sé qué, y te empiezas a enterar, ¿no? Bueno, eso no va a cambiar de la noche a la mañana, pero yo creo que la economía basada en el petróleo de los últimos 120-140 años está en lenta retirada, ¿no? Y quizás cuando esa retirada sea mayor, bueno, pues eh, digamos se podrá eh, se podrá vivir, digamos, en esa región al menos sin esa esa presión. Y si me permiten ustedes, si me permite la presidenta, una cuestión más. Eh, para que vean un poco esta cuestión de la multiconfesionalidad que a mí me parece básica, ¿no? He dicho, el Estado sirio es un Estado aconfesional que no laico. Nunca ha habido un Estado laico en Siria. Ha habido un Estado aconfesional pero que en la práctica es un Estado multiconfesional, ¿no? Eh, estamos en tiempo de Navidad y resulta que en Siria la Navidad termina siendo más larga que aquí, que ya es decir, ¿no? Porque de las 18 confesiones cristianas que hay en Siria, hay algunas que se rigen por el calendario juliano y otras por el gregoriano. En Siria, el calendario laboral tiene fiestas cristianas y musulmanas. La Navidad es fiesta en Siria, la Semana Santa es fiesta en Siria para todos, como el cumpleaños del profeta, el final del Ramadán, etc. ¿no? Entonces, tú estos días de Navidad te encuentras con la retransmisión de las misas de Nochebuena de todas las confesiones, ¿no? Eh, ahí tienes, por ejemplo, la de la Iglesia Ortodoxa, etcétera, o eh, cosas paradójicas que no se entienden desde fuera, porque para el Estado todas las confesiones son iguales, ¿no? Yo aquí tengo al Patriarca de eh, que es el de la Iglesia Siriaca, que dentro de las Iglesias Cristianas sería la tercera con más peso pero es que tiene la misma eh, figuración en la televisión que el obispo de la iglesia anglicana árabe, iglesia anglicana árabe, ¿eh? como la reina de Inglaterra, que son 60.000 fieles, su misa también se transmite. ¿no? Entonces, quiero cerrar un poco esa idea, ¿no? lo que han defendido los sirios, lo que han defendido los sirios eh, es la multiconfesionalidad, no han defendido necesariamente al gobierno sirio, ni al presidente de Siria, ni al partido Vaz, que insisto, era hegemónico, eh, pero no único. Lo que han defendido es la multiconfesionalidad. ¿no? no hay acto político en Siria, sea a nivel nacional, regional o autonómico, o, o municipal, perdón, en el que la autoridad política no aparezca rodeada por todos los líderes religiosos de la zona. ...tengan 5 millones de fieles, 2 millones de fieles, 3 millones de fieles, ¿no? Entonces, eso explica un poco por qué Siria al final no ha terminado de colapsar... ...pero al mismo tiempo, reitero la idea final, ¿no? Es su fortaleza y es su debilidad, porque hay una minoría que no es desdeñable... ...que quiere que el Estado se confesionalice. Ese es el problema permanente de Siria y... Digamos, si desde fuera no se favorece una mayor estabilidad de la región, como aquí se planteaba, y de la propia Siria, pues es posible que se produzca un cuarto levantamiento armado del Islam político en Siria eh, con consecuencias como las que hemos visto.